No amor, no, yo no quiero ¿Eh? hablar No quiero ningún tipo de información Pero el mi amor, te maltrató ¿Eh? No amor, yo no quiero decir nada yo no quiero decir nada entonces síguela síguela síguela, síguela, síguela, síguela, síguela Métete en el frente Métete en el frente Cualquier cosa me dice Ok, está bien Gracias Ataco de aquí, lo pasé bien Está Onde você Sobre